pues desafortunadamente ya hemos tenido pequeños que han sido atropellados que aventaron a la niña es un poco en por los carros que La verdad es que es un gusto que por fin nos escuchen, que por fin se haga algo. La principal finalidad es cumplir con los principios de visión cero, es decir, cero muertes y cero lesiones graves del trayecto del hogar a la escuela de todo el alumnado. Y la banqueta es muy pequeña, entonces no es que nosotros los peatones nos respetemos, sino que también la infraestructura no da a nuestras necesidades. Yo siento que se si les dan los espacios adecuados,